Formas digitales al día Estamos en nuestra página de Facebook Estamos en estos momentos al ingreso Del Cantón Valencia Provincia de los Ríos Donde eh, desde muy temprano En la mañana se ha realizado Una protesta de parte Del gremio Bananero Que bueno, también se han unido Tengo entendido otros gremios Han sido bueno varios gremios sindicales Vemos aquí en las imágenes En estos momentos se han colocado bueno Se han colocado eh, racimos de verdes en, las, en, en el asfalto, como símbolo de protesta. Vemos por aquí algunos carteles hechos eh, con, car, con cartulina y con algunos eh, petitorios al presidente Guillermo Lazo. Este es el panorama, amigos seguidores de Al Día. Estamos en eh, la vía Valencia, al ingreso de la entrada del cantón Valencia. Nos encontramos... ...en la vía Valencia... ...para todos los que nos están sintonizando... ...en estos momentos... ...a través de nuestra página de Facebook... ...nos encontramos en la vía Valencia... ...al ingreso del Cantón Valencia... ...por el momento se encuentra... Eh, ...cerrada, solo un carril... ...está habilitado... ...y están dejando ingresar a vehículos pequeños... ...nada más vehículos pequeños... Eh, eh, eh, ...camiones... ...bueno vamos a conocer para atacar, está el, está el guineo, compañero, que paraba ya, para atacar. Auto Auto bueno, amigo, coméntenos acerca de la manifestación que están haciendo, el motivo de esta manifestación. Muy buenos días, sí, estamos aquí ya hostigados, eh, amiga, de que los señores del Ministerio de Agricultura nos sigan maltratando a los pequeños agricultores medianos, ¿no? Tengo, para esta semana 32, el precio es 1.20, 1.30. Ya, ya esperamos ese precio y ya estamos ya quebrados, quebrados los bancos están atrás de nosotros. Yo no sé qué pase con la señorita ministra, que no trabaja por la cartera de la agricultura, principalmente el banano. Somos, el, somos casi el 90% de aquí de la población que vivimos del banano. De una forma, de otra forma, vivimos del banano. Entonces... Estamos desesperados, por eso es la manifestación que hoy estamos pacíficamente, sin desmanes, sin nada. Aquí no hay eh, eh, personas que vengan a, a hacer desmanes, no, aquí estamos puro productor bananero. Coméntenos un poco cómo están los precios de producción, con los costos de producción y cómo están los precios actualmente para que tengan esta desesperación. Automáticamente todos los años se hace un precio eh, que se ve la, la producción de cuánto vale una caja de banano para exportar. El, el costo, todo eso sale de 5.25 centavos. Entonces nos están pagando ahorita $1.20, 30 para esta semana, semana 32. Eso es idóneo, amiga. Necesitamos nosotros que ya los ministros nos tomen en carta el cartel asunto. Nuevamente, como ya he dicho en otros medios, señorita Tanjivera si usted como ministra de Agricultura, usted no tiene esa capacidad de ser ministra, por favor, opte por dejar ese puesto para que venga un representante de la agricultura a trabajar por cartera. Necesitamos... Necesitamos el apoyo de parte del Ministerio del Gobierno y especialmente del señor Presidente de la República, Guillermo Lazo. Porque él dijo que este es un, es un país de diálogo, pero no hay diálogo, porque ellos eh, eh, le recibieron al clúster bananero. Cuando el clúster bananero a nosotros no nos representa, nosotros aquí estamos los verdaderos agricultores. Nosotros al, al compañero Pons ni lo conocemos. Entonces, ¿cómo, cómo él nos representa? no nos pueden representar ellos, nosotros somos los que tenemos que tener en la mesa técnica, Lo que cuando se juntaron ahí en Quito con el presidente, son exportadores, beneficios para él. Entonces, estamos, por eso estamos aquí en la, en la marcha. Bueno, y ahora el petitorio al presidente es que sean ustedes escuchados, que son los que verdaderamente conocen la producción bananera. Correctamente, nosotros ya le hemos dicho ya a los ministros que queremos, ya no un diálogo con los ministros ya, ya no queremos ni con el subsecretario, no queremos con nadie. Nosotros queremos una reunión con el presidente de la República para que ellos nos tomen carta el asunto. Nosotros somos los verdaderos agricultores, los que sufrimos. ¿Quién, eh, ¿quién les representaría en este caso tenemos, tenemos representantes de la zona del oro, tenemos lo que es eh, zona aquí del norte, lo que es Quevedo, Valencia La Maná, tenemos representantes también Santo Domingo La Concordia. Para, para ver si que nos hace una cita. Le pedimos. Eh, al señor Lazo que nos, re, que nos reciba con los brazos abiertos, porque nosotros somos de diálogo. Nosotros no somos aquí problemáticos. Nosotros queremos un diálogo, un precio justo, señor presidente, un precio para poder trabajar, para poder pagar nuestras deudas. ¿Sí? ¿Hasta qué hora, Pero, nada, la de hoy? Aquí hasta que la gente se canse, compañeros, hasta que la gente se canse, porque ya la gente ya no opta más, ya, ya las fincas ya están casi perdidas. Entonces aquí queremos que nos mejore el precio para, para poder entrar a trabajar, a laborar. Aquí hay gente también que están con su familia porque también necesitan el trabajo. No le podemos mantener más a la, a la gente del diario, pagar un diario que no nos alcanza. No podemos quedar mal con ellos, entonces estamos optando por dejar ya las fincas abandonadas. ¿Cuándo se cayó el precio del de, de banano? Este ya tenemos casi 15 semanas, compañeros. 15, 15 semanas que nos no están viendo la cara a los exportadores, entre dólar 50, dólares. Yo le pregunto a los exportadores. Si es que no valen el precio de las cajas, ellos no pueden exportar. Dedíquense a vender otra cosa, entonces. En los supermercados, en el exterior, tengo familiares, muchos familiares, que no hay ni banana, no hay en los supermercados. Y día a día estamos aquí, eh, nosotros trabajando, porque el día a día está la gente naciendo, y hay, y hay demasiada gente que come en guineo, bastante en el exterior. Tengo un compañero que ayer me llamó, me dijo, mira, eh, no hay ni banana aquí en el supermercado, en tal lado. Y el, y el precio del kilo está casi como a, a dólar, dólar 04. Estamos hablando de 20, 21 kilos, estamos hablando casi de veintipico de dólares. El negocio ya, cuando nosotros nos piden a pagar acá a dólar 20 nosotros somos los que cultivamos. Bueno, ¿cuál es su nombre? No le puedo dar, soy un representante de aquí. Y aquí hay muchos representantes, pero si me ha tomado atención, mucho gusto mi niña. Estoy aquí, para soy un productor más. Bueno, muchas gracias, estimado. Bueno, amigos, este es el panorama eh, en estos momentos eh, al ingreso del Cantón Valencia. Vemos que aquí eh, se han dado cita algunos algunos bananeros, productores bananeros. Eh, vemos que están, están dando la apertura a vehículos livianos específicamente, solo vehículos pequeños se está dando la apertura, motocicletas, eh, un cierto tiempo para que puedan ingresar y puedan puedan pasar, no puedan cruzar esta esta vía, ¿no? Ya algunos ya llevan bastante tiempo esperando, especialmente los vehículos pesados. No están dejando pasar los vehículos pesados, camiones, buses. Ah, puede ¡Puede, puede! Solo los vehículos livianos como símbolo de protesta. Es es amigos el panorama a esta hora del día aquí ...al ingreso del Cantón Valencia y tengo entendido que también en otros... ...también en otros eh, en otros puntos de aquí de la provincia de Los Ríos y también del país... ...amanecieron cerrados las vías, principalmente las vías principales... ...amanecieron cerradas como símbolo de protesta, diferentes motivos... ...porque tenemos entendido que bueno, el gremio sindical eh, salió hoy a las calles a protestar... ...ya en Quevedo también se han apostado algunos... Maestros, docentes del gremio de, de docentes, el magisterio, se han apostado en la iglesia San José como. Bueno, amigos, como les decía, también eh, otros sectores también han salido a protestar el día de hoy. Tenemos entendido que el. Magisterio también está en protesta por eh, algunas discrepancias con el actual gobierno. Vamos a conversar ahora con, bueno, con más personas, conocer el motivo, conocer el motivo eh, de cada quien, no, cada, cada persona, cada historia es diferente. Son productores bananeros, pero cada persona y cada historia, pues, pasan situaciones diferentes. Por el momento, pues, está pidiendo que existan precios justos para los productores bananeros porque no eh, no pueden no llegan a cubrir los costos de, de producción amiga, buen día, ¿cómo está? ¿cuál es su nombre? no, no le digo mi nombre pero yo creo que está bien que la prensa trate de ayudarnos al productor porque de esto depende todo mundo el tiendero, la gente que trabaja el eh, eh, todo, todo, se mueve con la economía del banano. Me parece, señor presidente Guillermo Lazo, nosotros, el pueblo, el bananero, le dimos su voto porque usted dijo que nos iba a ayudar al sector agricultor. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos da apertura para poder conversar con usted? Somos personas pacíficas, personas sencillas con toda la honestidad que usted dijo que va a luchar por nosotros y usted no nos toma en cuenta. Usted sabe, señor, eh, señor presidente, que siempre hemos estado con usted y espero que usted ahora nos hace a un lado. Estamos sufriendo, no tenemos ya ni para comer, no tenemos para pagar a la gente. No sé qué pasa. Discúlpeme que le diga esto. Dice que usted es un empresario más que nos quiere destruir al sector pequeño y mediano productor, bananero. Yo Póngase la mano en el pecho, tiene derecho también usted a tener su bienestar, su dinero, pero también ayúdenos al pequeño productor y mediano. No nos destruya porque somos agricultores, somos gente del pueblo, que le dimos a usted el voto y que estamos en las buenas y en las malas hemos estado con usted. Creímos en usted, tuvimos una fe en usted como agricultor. Pero venga, venga, denos apertura para poder conversar, porque somos personas pacíficas, no somos ningunos malhechores. No somos personas ladronas como están allá arriba. No delegue, venga usted mismo directamente con nosotros. ¿Cuánto en estos momentos están ganando ustedes y las pérdidas que No tienen? estamos ganando, ya hay la mayoría de agricultores, de productores bananeros, no se hace ya cuatro semanas, cinco semanas, ¿por qué razón? Porque está la caja, primeramente estaba a 1,80 y llevado a, a, a Machala, eh, usted sabe que cuánto no cobran, más o menos venía a dar como a 90 centavos la caja. De eso había que pagar la cuadrilla, la gente y, y, el, y, y la, prácticamente para la bananera. Ahorita, mire lo que nos hace usted, señor presidente, o no sé, ayúdenos porque mire, hasta los insumos ha subido. ¿Qué le pasa, señor presidente? Somos pueblo, somos gente de aquí, somos gente que le hemos dado el voto. No nos defraude. Porque creímos en usted. Usted sabe que la gente ya no tiene ni para comer. No, los, no inculque a la gente a llevar malos caminos. ¿Por qué cree que hay el ladronismo? Hay el secuestro. Porque la gente ya no tiene ni para comer. Tampoco los justifico, pero nosotros los bananeros ya no tenemos ni para pagar a nadie. Ni para nosotros mismos tenemos. Ahora, ¿cuál es el petitorio que ustedes le hacen en estos momentos al presidente? Y si se va a prolongar esta, esta, esta pedimos, manifestaciones? Pedimos un diálogo con él para que nos ayude a tener con los exportadores, como siempre ha sido, a que nos paguen como debe ser. ¿Cuál es el precio que ustedes eh, proponen? El precio oficial, que siempre ha sido. ¿Cuál ha sido el precio oficial? El de 6.25. No pedimos más nada. Y que se respete el, el precio oficial. ¿Actualmente está en? Está 1,80, un 1,50, 1,20. Usted, señor presidente, espero llegar a su sensibilidad, porque usted también fue un hombre de abajo, no porque está arriba, está arriba con nuestros votos, como la persona agricultora, persona, gente humilde que somos. Ayúdenos, le pedimos con toda. Honestidad, como mujer que soy, como madre y como persona que ayudo también. Le pido, señor presidente, no nos defraude, denos apertura y ayúdenos a salir adelante. No nos destruya. Gracias, señor presidente. Espero que llegue a sus oídos y se sensibilice con nosotros el agricultor. Vamos a seguir luchando hasta que usted nos dé la mano. Y si no, sería un fracaso más para nuestro pueblo y la agricultura, que de eso vive todo el mundo. Gracias. Señorita, gracias. Estimada, muy estimada de su parte. Bueno amigos, eh, bueno aquí vemos, ¿no? Seguimos, seguimos aquí en la... Seguimos en el cantón, al ingreso del cantón Valencia. Ahí vemos eh, de lejos las personas están ingresando, caminando... ...porque ya les había manifestado, ¿no? Se cerró la vía y la acción de ingreso, ¿no? Es a través, bueno, caminando, ¿no? Caminando, como vemos en imágenes... Eh, ...bueno, la protesta, amigos de Bananeros... ...que se está realizando en estos momentos... ...al ingreso del Cantón Valencia... ...están pidiendo que se respete el precio oficial porque actualmente está demasiado bajo y no cubre los costos de producción, los insumos que ellos tienen que comprar para producir el banano, para producir el racimo de verde que todos los ecuatorianos consumimos eh, aquí en nuestros hogares. Entonces es el motivo, ¿no? Piden el diálogo directo con el presidente de la República, con un representante que ellos conocen, que ellos tienen confianza, con el presidente de la República del Ecuador. Vamos aquí con... Amiga, buen día. ¿Su nombre cuál es? Santo Gutiérrez. Pro, ¿Agricultor, productor bananero? ¿sí? sí, bananero. ¿Presente también y afectado por, por los precios del banano? Sí, así es. Estamos luchando aquí para ver los precios, a ver si los suben. O... Y también para ver si trabajamos también. Usted sabe que la deuda es grande de uno y tenemos que luchar. ¿Usted tiene una hacienda o es trabajador de una hacienda? Trabajador soy. ¿Trabajador? ¿Cuánto, ¿Cuánto está ganando es él, el precio de uno es normal. Como uno siempre gana, por el yo gano por carrada. ¿Ya? Por camionada gano yo. ¿Cuánto más o menos <ríe> Estoy ganando? ¿Menor o mayor que Es normal todo, así como antes. Todo. ¿No dicho nada por el tema de...? Sí, interso, dice que, claro que, no, eh, que como, han bajado, eh, quizás, el como. No, no, normal, como todos siempre estamos. Ya, ¿sí? Pero apoyando Así. igual, de todas maneras. Claro, que estamos que... apoyando para poder a ver si salimos con esta de ¿sí? esto este, para poder trabajar y hacer seguir eh, manteniendo porque usted sabe que la deuda y eh, uno tiene que comer. Y, ¿sí? Así es. De Valencia mismo, de ¿De? soy de la maná. Es de la manada. Sí. ¿Vino hasta acá? Se la pregunta, sí, sí, acá. sí, mi jefe me trajo. ¿Ya? ¿Padre de familia también? Sí, padre de familia de una bebé pequeñita, de dos años. Ya. Sí, sí. Bueno, y afectado también por esta situación, ¿no? El, el verde, como le dicen aquí, sí, el verde sí. lo come todo, todo el Ecuador. Sí, sí, eso es. Que se respeten los precios. Los precios, claro, así es. Estamos. Queremos trabajar, queremos luchar, queremos. Tener también así mismo para mantener a nuestro vivo está con mi mamacita, yo lo que le, le veo también. Sí, así es. Bueno, muchas gracias, no. estimado. Gracias. Bueno, amigos, también vemos por aquí la presencia de la Policía Nacional, eh, unidades del humo, de, del orden, como le dicen, de mantenimiento del orden, que se han hecho presentes también, para que no existan ninguno, des, ningunos desmanes por el momento, vemos que todo es pacífico, vamos por aquí algunos unos verdes tirados en el suelo, ya aplastados porque los vehículos están, están cruzando. Bueno, así es amigos, este es el panorama en estos momentos al ingreso del Cantón Valencia, aquellos que tengan pensado viajar por esta vía estatal, tener muy en cuenta que está cerrado un carril, está completamente cerrado, los, los bananeros han colocado eh, el banano en, la, en el asfalto, Bueno, han colocado el banano en el asfalto y, eh, bueno, van a continuar con esta protesta, es lo que manifestamos. Vamos a conversar con eh, la gente. Buen día, amigo, ¿cómo está? Bueno, coméntenos el trabajo que están realizando ustedes aquí y, bueno, ¿qué, qué es lo que esperan hacer referente a esta vía que está cerrada? Sí, buenos días. El trabajo se está realizando de antes de las 7 de la mañana, por el cierre. Es el único cierre que tenemos eh, en la provincia. Eh, en la zona norte tenemos personal designado. Momentáneamente, como usted está viendo, se está abriendo la vía. Bueno, ¿desde qué hora comenzó a, a verse que se cerró la vía? Como a las 7 de la mañana. Se horas? designó desde las 6 de la mañana personal motorizado aquí y desde las 7 de la mañana comenzaron a cerrar la vía. Al principio todo estaba cerrado. ¿Han logrado que un carril se aperturado? Así es, ese es personal de la policía que tiene la competencia. Ellos están logrando que se abra la vía momentáneamente y el paso de vehículo cuando las personas necesitan de urgencia ha habido algún tipo de desmanes contra bueno contra los manifestantes con los manifestantes ¿Han no no no no se ha manejado con sí, pacíficamente sí. ¿Qué, qué esperan ustedes más adelante no ellos dicen que van a continuar con este cierre cuál sería el accionario y a eso ya depende de la fuerza pública que es la encargada nosotros estamos solo para regular la libre circulación vehicular. En este caso la Policía Nacional que está... Así es, ahí un oficial años. de la Policía encargado de esta vía. Si ¿Recomendaciones pasa. a quienes circulan por esta vía, cuál sería? Que no, no ingresan hasta eh, comunicar al 911 que está habilitada totalmente la vía. ¿Solo vehículos livianos nomás se está dejando circular. Solo vehículos livianos y alguna emergencia que tenga algún conductor. Bueno, buses... Eh, parroquiales, vemos camiones totalmente no, prohibidos no, no, de No, les están más dejando más. pasar no lo están dejando pasar. ¿Alguna otra información adicional? No no, no, no. ¿Cuál es su nombre? Alfonso Pesantes Dol, soy el jefe del distrito que veo de la CTE. Muchas gracias, gracias. estimado. Bueno, ahí estamos amigos, la versión de la CTE en estos momentos. Uh -huh. eh, alertas eh, frente al cierre de vías. Ya la Policía Nacional que está en, encargando de de que no existan ningún tipo de desmanes. La posición de los manifestantes es seguir, seguir cerrando. Eh, dicen que es la única vía que está cerrada, así, parcialmente. En la zona norte de los ríos se están dejando circular a los vehículos pequeños, a las motocicletas y los vehículos pesados. Vemos en imágenes ¿no? desde lejos por allá que todos los camiones se encuentran paralizados en un carril porque no se les permite el ingreso, no se les puede permitir como símbolo de protesta del sector bananero. Recordemos que, bueno, no, también aquí en el país, ya hoy pues amaneció con algunas vías cerradas, ya nos dijeron en la zona norte, ya solo existe esta vía, el ingreso del Cantón Valencia, una vía muy importante que se encuentra cerrada, y también Babahoyo amaneció con varias vías cerradas también amigos las cosas se puso fuerte también en el cantón Babahoyo y, y bueno a nivel del país también se han unido otros gremios sindicales como les había indicado, eh, viven, también se unieron de, ¿De la maná nomás? ¿De la maná vienen? Sí, ¿hacia dónde van? ¿Hacia dónde van a comprar? ¿Qué van a hacer? Sí, hacer vienen? unas compras hay que ver ¿Ya okay. se, Bueno, se toparon con esto Ven, sí. ¿Venían en bus ¿Cómo venían? En un transporte público venimos Uh -huh. ya, ¿Y a la final? Y a la final, si sí, ¿sí? bajamos de ese transporte, ahorita vamos a ver si hay otro transporte. Ya. ¿Qué opinión le da a lo que se está realizando? Bueno, actualmente, ¿El o sea, el cierre, el, el cierre no sé porque está bajo el, el precio de banano, entonces también afecta a todo el, el campo agricultor. ¿A usted a qué se dedica? Yo vendo cosas eh, plásticas, eh, sí. también vendo helados. Uh -huh. ya. Sí, comercio. Uh -huh. bueno, ¿y ahora? Claro, afecta a toda la economía, sí. Y ahorita que estamos en, en la economía muy baja, entonces sí nos afecta a todos. con escucha el pedido entonces? Sí, si el combustible está el... tan eh, alto. Claro. Ajá, entonces, ¿El combustible también? Sí, nos afecta comerciante, como comerciantes. El, yo tanqueaba con, con 18 dólares, ahora tanqueo con 25. Entonces todo eso está grave, grave la situación. ¿Ha subido todo en efecto. Este sí, ha subido, ajá. Sí, los helados también. ¿También subieron. subieron los helados? Sí, 10 centavos más tuve que subir porque no alcanza. Entonces todo eso... A 50. Ahora le, va, le vendo a 60. ¿Qué le dicen los clientes? Y dice, bueno, hay clientes que, que comprenden ¿no? la situación porque de verdad no alcanza. Entonces, hay gente que si sí me reclama también no, no alcanza el bolsillo de la, de la gente que nos compra. Ajá. Bueno y ahora va a comprar algunos eh, Sí, accesorios voy a comprar, sí. sí. Para, el, para, sí, el, comercio, para, para ¿sí? el comercio voy a comprar. Aquí al Quevedo nomás ojalá la Igacar. Bueno, uh -huh. ahí está amigo. Desde la Maná llegaron amigos, eh, y bueno, tienen esta problemática, ¿no? Tienen que cruzar caminando por esta vía al ingreso del cantón Valencia. Quevedo. Sí, Quevedo. Bueno, ¿hasta aquí nomás llega o no eh, es por la, la El problema es que yo le dije hasta aquí llegaba, porque no iba a entrar al centro. Ah, ya, ah. ahí se enteró, se, ya sabía que había Sí, tierra, ¿no? Sí, es como sí. taxistas les, les Así es. ¿La carrera ¿Sí? de que vivo, cuánto vale ahora? Eh, ah. Normalmente vale 6 dólares, normalmente. Pero igual estoy cobrando lo mismo porque no puedo abusar de la gente, porque el tiempo no está disponible para cobrarle más. No otro sentido. 6 dólares cuesta la carrera sí, normalmente. Eh, normalmente, o sea, sí. ¿Y el máximo cuánto? cuánto eh, qué, por la gasolina que está cara, vale 8, 8 dólares ahorita. 8 a 7 dólares. ¿Es para el taxista? Eh, afectado, afectado. Pero igual me viene por 6 dólares porque no, no, la gente no tiene plata. Claro, también el, el costo de la gasolina me lo ha Claro, eso está bastante. El 50% está. Eh. En el último mes, ¿no? ¿Usted es el dueño del carro? Sí. ¿Con el chofer no, no se puede? No, no es no como poner un chofer ahorita, es por gusto. Eh, ¿Cuánto no? se usted eh, 30, 35 dólares hasta el día me hago. No me hago mal. El tiempo está malo, está difícil ¿No hay rentabilidad para no. ustedes como taxistas? sí, así ¿Tampoco es. carreras? ¿Cómo está la situación? Está, tampoco, no hay por miedo también de la delincuencia La gente no sale y tiene que no. quedarse en casa Sí, pues así es. Varios factores que les afectan a ustedes como taxistas Sí, sí, sí La gasolina, la, gasolina, la, delincuencia, toda, la delincuencia Todo, delincuencia, todo económico, de la familia Sí, todo está difícil. Bueno, muchas gracias, estimado. Bueno, así es, amigos, seguidores de Al Día. Seguimos en este sitio informándoles a ustedes. Gracias por la sintonía a través de nuestra plataforma de Facebook, Al Día y Aldía.com.es. Eh, en estos momentos, bueno, continúa el cierre de la vía, de aquí de la vía Valencia, el ingreso del Cantón Valencia, vemos eh, personas, no tienen que cruzar con sacos, vemos el maíz, el choclo, el choclo. Bueno, así es, amigos, las personas han tenido que vérselas por sí mismos también, eh, para... No, no, no, vérselas por sí mismos para poder cruzar, no cruzar en vehículos y no cruzar a pie. No, no, no, es, que... es que no depende de nosotros. No depende de nosotros, ya depende de ellos. Solamente dijeron eh, autos pequeños. Sí, yo lo entiendo, pero es que no depende de nosotros. espera que vienen más patrullas, esperemos unos uno momentitos. ¿A dónde va usted, mi amigo? Es que a la Tacunga. A sí, la sí. Viene con cargamento. No, no, voy a cargar allí en la tacón ¿Y, y me es desespero porque la verdad es lejos y quiero tratar de ver si avanza. ¿De dónde viene usted? De Guayaquil. De Guayaquil, va, mm. a, va hacia la tacón Ajá. Sí. Mm, ya, y usted viene con un vehículo ya pesado. Guayaquil, Ajá. Si no le dejan ingresar. Le estoy pidiendo de favor que me haga el favor de darme permiso para poder ingresar. ¿Qué va a hacer allá? A cargar una mercadería. Mm, y ahí se encontró, bueno, con... Con, ¿Con este... el paro, no sé de qué se trata. No se lo esperaba. No, no sabía esto. No sabía. ¿Desde qué hora salió allá? Muevito? Desde las 6 de la mañana. Ya. ¿Y ¿No se enteró que iban a ver cierres de vía. La verdad que no. No. no. ¿Y ahora? Bueno, ¿y ahora qué opinión usted le da a todo esto? Pidiéndole de favor a mi general que me deje pasar porque estoy lejos. Claro. Bueno, ¿qué opinión usted le da a lo que se está realizando? Bueno, está muy bien, perfectamente en lo que están haciendo, pero también apoyo yo pero sería bueno que <ríe> yo no esté de viaje, porque no me esperaba esto. Tiene que llegar a tiempo allá. Así es. ¿A qué hora le esperan allá en la Tango? 12 del día. 12 del día. ¿Y qué sí. hace allá? 3, 4 horas. horas? horas? Preocupada entonces? Sí, es que está impidiendo. ¿No llamó a la persona que la espera para que No me contesto. Cuente? No le contesto. Sí. Bueno, muchas gracias. gracias. Bueno, difícil la situación de, para algunos amigos que están esperando, que están esperando en estos... Que les dejen ingresar a, a conversar, amigos. ¿Qué tal? ¿Agricultores también? ¿Productores? Yo soy ciudadano, un ciudadano, sí. O sea, acompañando no. acompañando al, a la... Estoy de Mirón, sinceramente. No estoy acompañado, estoy de Mirón. Estoy mirando, pues soy un ciudadano. No estamos, ente no estamos entendidos en que cual no, cual, cuáles son los puntos de reclamo no no sabemos bien. Ah, todavía, no sí, todavía no conocemos. Llegaron nada más porque querían. Sí, recién llegamos. Recién llegamos. ¿Y, esa es su bicicleta? ¿Y hay que ver, pues, si, que el gobierno hace caso, da ayuda o no ayuda. Eso es lo único que se puede decir. Ustedes son de Valencia. Sí, sí somos valencianos. ¿Y a qué se dedican? Al transporte también, pero no, no, pero no, no, nosotros... ¿A qué cosa, no le ¿Ah? ¿A qué cosa se dedican? Yo me dedico al transporte, de... transporte? de material, sí. Otro tipo de material. Aquí hay vuelta de transportistas de de banano, de carga, de todo. Yo también pertenezco a la carga, pero en otro tipo de, de trabajo. El diálogo, sobre, sobre todo el diálogo, debe haber diálogo. Eh, es verdad que el pueblo tiene el derecho a, a protestar, eso está consagrado en las leyes, en la Constitución de la República, pero sobre cualquier cosa es el diálogo. El país vive una crisis muy profunda a todo nivel, a, nivel social, que... sí, a sí. nivel social, a nivel económico, a nivel ético, a nivel moral. Entonces son temas que se deben poner en la mesa y los gobiernos de turno tienen que trabajar en ese sentido porque verdaderamente hay derecho al reclamo, pero también yo creo que no es el momento oportuno, primero hay, hay que dialogar, hay que mirar, hay que analizar la situación y, y llegar a un consenso y tratar de todos arrimar el hombro ...para sacar adelante este país que está en difícil situación. ¿Y qué opinión le da usted ya en estos últimos, bueno, en estos meses, no que recién se posicionó el nuevo presidente? Sí, que yo creo que, más allá de que el pueblo tenga razón porque está sumido en una crisis... ...también hay que dar la razón, este es un gobierno que recién comienza, recién comienza... ...no tiene ni 100 días todavía de, de, de estar administrando este país... Y por lo tanto, yo creo que sí se debe dar un, un compás de espera para ver qué es lo que puede hacer para tratar de sacar este, este, este país adelante que se hunde cada día. Venimos en una crisis sanitaria con el COVID-19 y, y, y paros y más paros, esto no le conviene al país, sino tienen que sentarse eh, el pueblo con, con el presidente, con las autoridades y, y llegar a un consenso y todos arrimar el hombro porque porque los paros y huelgas no conllevan a mayor, a mayor situación. Y repito, más aún, cuando recién inicia este gobierno, yo no soy de este gobierno, ni soy de ningún gobierno, soy un ciudadano humilde, pero al César lo que es del César, debería darse un compás de espera y, y sentarse, ojalá este, este pequeño paro llegue pues a la sensatez y, y traten de lado y lado de, de buscar soluciones a la problemática que, que atraviesa el país. Es verdad, es verdad que la ciudadanía lo que necesita es paz y pedir que el gobierno, como dice el compañero que el gobierno dé solución a todo, a todo lo que se necesitan los pueblos, no solo no solo un sector, la, todos los sectores. claro, no solo un solo sector todo el rincón de la patria en el Ecuador necesita y están, estamos jodidos estamos jodidos en todo ámbito en en todo tipo de trabajo estamos jodidos, una por la alza de combustible, otra por los precios que todo mundo sube. Entonces, los que trabajamos ¿sí, sí se necesita una ayuda del gobierno. Entonces, eso es lo que se quiere que él solucione, que dé solución a, a lo que pide el pueblo también. Eso nomás, señorita. Bueno, ahí están dos ciudadanos valencianos también que se encontraron con la protesta. Y dieron sus opiniones, también por acá vemos mascotas. Y bueno amigos, el panorama continúa en, al ingreso del Cantón Valencia. Están dejando ingresar solo los vehículos, los vehículos livianos, las motos. No están dejando ingresar a los eh, camiones, a los buses parroquiales. ...no están dejando, dejando ingresar tampoco a los trailers... ...bueno, todo esto, amigos, como símbolo de protesta del sector bananero... ...y bueno, eh, la situación difícil, ¿no?, crisis en el sector bananero... ...ellos mencionan ya hace algunas semanas, el precio del banano pues ha bajado drásticamente... ...y en la exportación, bueno, se vende como a 6 dólares la caja... ...entonces están muy preocupados porque tienen deudas, no pueden pagar a los trabajadores... ...y ha bajado incluso hasta los salarios en el sector bananero... ...así que la atención al gobierno nacional... ...para que exista ese diálogo con este sector productivo del país... ...y que pueda existir una solución pronta... ...y respetar, como ellos dicen, el precio oficial del banano... ...tengo entendido que también otras, otros gremios sindicales... ...están en, haciendo protestas a nivel del país... Aquí en Quevedo eh, el Magisterio también se ha levantado. Ayer en la Esperanza realizaron un cierre, el Frente Unitario de Trabajadores, junto con la UNE, la Unidad Nacional de Educadores, hicieron un cierre de vías por la esperanza. También en protesta, ellos al contrario, bueno, piden que se respete la LOE y la ley orgánica de comunicación, de, de educación, perdón, de educación, que en estos momentos se encuentra se estaba, fue aprobada por la Asamblea, pero se encuentra en la Corte Constitucional debido a unas denuncias, unas demandas de inconstitucionalidad que presenta la ley, pero ellos piden que eh, esas demandas pues sean no tomadas en cuenta y finalmente pues que se apruebe y ingrese al registro oficial. La ley. Bueno, y nos encontramos nuevamente, estamos aquí, bueno, vamos a, van a conversar en estos momentos, van a llegar a un acuerdo. Bueno, el mayor acá conversó con ustedes en la mañana sí. por la situación. Les hemos dado todas las facilidades para que ustedes puedan hacer su reclamo. Nos pidieron hasta las 10 de la mañana. Eh, en este momento ya tengo la disposición de habilitar la vía. Por favor, quisiera que me entiendan. Eh, eh, por favor, es de la forma, tratando en lo posible de no, no caer en confrontación, ustedes como ciudadanía, nosotros como Policía Nacional. Pero es nuestro trabajo, por favor, quisiera que nos entiendan para poder habilitar nosotros la vida. Nosotros lo entendemos, mi mayor, con todo el respeto que ustedes se merecen como Policía Nacional, como guardianes del orden. Nosotros le tenemos muchísima consideración y respeto. Tomen en cuenta, mi mayor, lo que pasó ayer en Quevedo. ¿Por qué? ¿Por culpa de la inseguridad? No, no es por culpa de la inseguridad, es por culpa de que nosotros no tenemos la fuente de trabajo aquí. ¿Qué hacen ellos? Salen ahorita del inquilino. Mire qué pasó en el shopping, dentro del shopping a robar. Ya se está haciendo imposible ya sostener esto. Y esto va a hacerse un problema hasta para ustedes. ¿Por qué? Porque ya ahora ya usted no puede salir seguro en ningún lado. Por lo menos aquí todavía estamos tranquilos. Ya en Quevedo ya no podemos ni llegar ya a Quevedo por la inseguridad. ¿De qué se ocasiona? Porque la mayoría de las cuadrillas de nosotros vienen de Quevedo. Y nosotros ya no le podemos dar trabajo. Yo solito le doy a 45 personas trabajo. A 45. Ahora imagínense aquí toditos los efinqueros que están aquí. Hay una situación, disculpen que me... Ya conversamos con ustedes, ya dijimos, dijimos y quedamos que hasta las 10 de la mañana ustedes iban a firmar. Correcto. Y le dijimos también que nosotros es... estamos haciendo sí. un movimiento pacífico. ¿Abramos un carril para que pase? Sí, Eso yo, es lo que hemos creo, hecho. Que para que sí. pase. Ahí están los traileros, que ellos prefirieron estar ahí y ellos van a cargar caja a dos dólares. A dos dólares, que supuestamente... Entonces, créamelo que esto está insostenible. Tres meses que no le pago al banco, ya me embargan la finca. Ya me embargan la finca. Bueno, eh, bueno, vamos, vamos a conversar nosotros acá en Pedimos el sector, nosotros acá nosotros en el sector señora, de Valencia. La señorita, bueno, yo soy, gobernadora, bueno, yo soy el encargado. cuenta bueno, con el presidente, porque con la ministra bueno, no nos quieren atender. Yo soy, yo soy el encargado en este momento del distrito Buena Buenafé Valencia. Y nosotros respondemos por la seguridad en en los dos cantones. Lo que es acá tenemos controlado en su gran parte, tenemos delitos, pero no eh, a diferencia de, de otros sectores entonces nosotros acá nos reunimos con la comunidad, nos reunimos con líderes barriales, lo que tratamos en lo posible de que es de la seguridad en este sector eh, no tengamos ningún problema. Vamos a tratar nosotros como institución policial, vamos a tratar de conversar con el señor comandante de la, del distrito de quevedo para hacer, para trabajar en conjunto y no solamente puente, menos, para hacer un poder puente, hablar. Para, para poder, para poder queremos tributarla. dialogar, nosotros no somos personas que no, hemos dialogado tres meses con cartas, con visitas, con todo. Yo, venimos, me, yo, en, yo en este rato me comprometo. O sea, no no es que voy a quedar en palabras porque es mi palabra eh, dejar en el aire. No, vamos a tratar en lo posible de, de reunirnos con el señor comandante del distrito Quevedo y hacer una un alianza entre autoridades, policía y comunidad. Porque no nosotros solamente como policía podemos estar trabajando y a la misma vez invitarles a los señores de función judicial y Fiscalía General del Estado para que ellos también se comprometan en los problemas que tenemos en, en este sector? Sí, mi mayor. ¿Tengo? Vamos, vamos, dejándoles ya pasar a los buses, hasta las 10 quedamos, hay que ser de palabra ya. Mira, aquí no es que yo no soy el dirigente, aquí todos ya, los compañeros entonces, son dirigentes. No. Entonces, todos los compañeros. Pero si usted me dice todos, yo vine por usted porque me identificaron que usted era el... el, el, el. Voy a tratar en lo posible, voy a tratar en lo posible eh, de tratar traerle a la señora jefa política para que dé la cara y en lo posible de tratar de eh, realizar una reunión con con ella y, y llegar a acuerdos, acuerdos mutuos entre ustedes, nosotros como Policía Nacional y la autoridad de la República local. Lucha, déjenme hablar. Mi mayor, muy buenos días. Pues, Le saludo un productor bananero eh, estoy escuchando este comentario atrás de mi compañero automáticamente y morochamente hacia usted. Nosotros ya no queremos lo político, peormente en la en la siete jefa política. No, a mí me pidieron por... No, jefe Pero... política ya no, nosotros queremos un diálogo. ¡Eh! Ciérrale, ciérrale, ciérrale. Entonces nosotros queremos un diálogo con el presidente, ya no con políticos, ya no queremos políticos. Los ministros, nosotros ya quemamos los últimos cartuchos. Ahora, usted dice que va a hablar con el comandante, entonces, evite los desmanes, mi mayor, evite los no Nosotros no estamos aquí para hacer problemas. Ya. Aquí no estamos nosotros para... Mayor, para no nos engañen. Aquí estamos nosotros en los derechos y tenemos razón nosotros no por qué reclamar. Estamos pacíficamente. No. Yo lo que... Bueno amigos, eh, se intentó llegar a un acuerdo. ese hijo, pues. bueno, así bueno, así es, porque Bueno, así es, está amigos la situación. Al ingreso del cantón Valencia, eh, bueno, en estos momentos están en diálogo la Policía Nacional con los productores bananeros que se encuentran aquí que se encuentran en el sitio eh, buscando algún acuerdo. Aquí ah. sí, nosotros no vamos a per permanecer todo, bueno, todo el día. En caso yo he tratado de entrar en diálogo. Sí, está bien, mayor, está bien mi mayor, está bien mi mayor. Bueno. No, no bueno amigos, eh, no hubo diálogo al parecer con, con el sector bananero. Eh, van a continuar cerrando la vía eh, en la medida. párate, párate, párate. ¡Párate! ¡Párate! ¡Párate! ¡Párate! ¡Párate! ¡Párate! ¡Párate! ustedes no, no van a poder controlar a, a tanto delincuente en el país, es por eso que hemos venido a hacer este momento del paro pero un paro pacífico en otros lados hay garrote hay piedra y bala a ustedes mismos vemos por la televisión lo que los matan los delincuentes de apunte bala y eso nos duele como humanos pero nosotros qué estamos haciendo todo lo contrario, un paro pacífico, un... Un paro respetando los parámetros sobre el cuerpo policial de nuestro país. No estamos ofendiendo, estamos respetando señores policías, hermanos de nuestra patria. ¿Qué es lo que nos pasa? A nosotros no nos toma en cuenta el presidente de la república. Él habla de un encuentro con el Ecuador. ¿Qué encuentro tenemos? Solamente nos vota ...a la nueva ministra de Agricultura... ...diez mil veces hemos reunido... ...con la ministra, con el subsecretario... ...con el viceministro, no hay ningún resultado... ...esto de este momento es para que... ...el señor Lazo nos atienda... ...un segundo, un segundo nada más... ...pero con él sentarnos en la mesa... ...a decir la gran verdad... ...porque esto de que vemos aquí... ...es que nos están robando... A un dólar la caja si nos compran, pero al precio oficial que vale 6.25 no quieren pagar nada. ¿Qué contrato ni qué contratan han votado por el piso? Los contratos de los pequeños y medianos productores. Por favor, entendamos la inmigración como se está yendo a morir en las fronteras de México y de Estados Unidos. Es por todo esto el que tengamos bien. Vamos a morir todos de la pobreza. No tendremos para aportar al Estado. Ni ustedes cobrarán del Estado con el tiempo. Porque imaginemos, nosotros, de lo poco que tenemos, aportamos al Estado y de ahí cobran ustedes. Por medio de nosotros, el Guillermo Lazo no saca de su bolsillo y los paga nadie de ustedes. Nosotros ponemos el dinero para que cobren ustedes como servidores públicos. Es un justo derecho, un digno derecho del cuerpo policial para que, para que también tengan el derecho a la vida como todos. Señores policías, por favor... No permitamos que esto resulte como Venezuela, resulte como Nicaragua, como Argentina, como Cuba. 68 años del poder de los cubanos. ¿Y cómo vienen los cubanos? Los médicos aquí del Ecuador no tienen trabajo. ¿Por qué? Porque vienen los cubanos y dicen, denme el trabajo que nosotros entendemos más de medicina que los ecuatorianos. ¡Mentiras, señores! Los ecuatorianos también profesionales son capaces y tienen mucho conocimiento en la salud, señores. Tenemos hijos profesionales, tenemos hijos policías, señores. No solamente ustedes son del cuerpo policial y nuestros hijos como policías saben el problema de nosotros. La cosa nuestra es que mamá y papá nos parió en la agricultura y somos descendencia de ellos. Y esta es de la lucha viva, compañeros. Yeah. No plaquemos. Si es posible, si es posible, compañeros, yo me acuesto en la carretera. 65 años tengo. No me importa morir, por Dios santo. No me importa morir. Ya viví. Es misericordia, Dios. Haz lo que tú quieras a tu voluntad, pero no dejemos robarnos, de estos malditos delincuentes, el monopolio de los exportadores que se llevan la plata de los pobres pueblos 45. ¿Qué va a pasar si el gobierno no entiende esta petición de paro que ustedes están haciendo? ¿A dónde van a indefinido Seguiremos en la lucha. Indefinidamente, porque no podemos permitir que un país siendo el 80% agricultores después del petróleo, nosotros somos la fuerza, queremos que nos entienda los agricultores, que nos atienda, no que nos tenga abandonados. Él ofreció velar los intereses por el sector agropecuario, pero en el, vemos. En la que... campaña política, el, el presidente Guillermo Lazo ofreció eh, cuidar el banano, el, el precio del banano. A la actualidad no ha cumplido todavía. No ha cumplido no, ha cumplido, no ha cumplido. ¿Qué agricultores que van a hacer? Van a ir a la ciudad de Quito a hacer el paro. Yo pienso ah, que ustedes deben una guerra, comisión sí. directamente a Quito para que tengan eh. una audiencia directamente con el presidente de la República para que ustedes lo puedan dialogar este, este, este paro. No, civil. no, nos ha llamado Leonidas Isa de la provincia de Cotopaxi, estamos en contacto con ellos. Si hay que entrar a la guerra vamos a entrar a la guerra. Pero Leonida Isa es parte también del gobierno parte del gobierno, pero en sí está reclamando un derecho justo. No alza los combustibles. ¿Qué es lo que pasa, señor periodista? A nosotros, los pequeños productores, nos afecta. El señor presidente Lazo, ¿qué dijo? No vamos a bajar los productores porque eso beneficia a los narcotraficantes, a los que llevan el combustible para Colombia y el Perú. Nosotros no somos los narcotraficantes, tra no somos los que comercializamos combustible, no, somos todo lo contrario, y eso Pero es lo que banano, reclamamos. El banano estaba a un precio de 6 dólares actualmente, estaba el banano. Ahora, 6 dólares. A 6 dólares estaba ese el precio oficial que era. El precio pasó? oficial es de ser 25, ya. pero hoy nos pagan 1.25 si nosotros procesamos. A más de eso nos descuentan contenedor y todos lo, los gastos administrativos de cada empresario. Cogemos 80 centavos por caja de banano, mejor no producimos, no, digo, no, no procesamos. Aquí está la gran realidad, esto es la gran verdad, esto es... La realidad viva que vivimos nosotros los agricultores pequeños, pues. El ministro de Agricultura, ¿qué dice? Tuvieron... La ministra de Agricultura no dice nada. Más de 10 mil veces nos hemos reunido. Solo falsos ofrecimientos. Sabemos que el esposo de ella es un correísta muerte. Los correístas están gobernando igualmente con Guillermo Lazo. Cuando nosotros apoyamos la campaña política de él dijo que ningún correísta será capaz de seguir en el gobierno de él pero bien vemos que no la corrupción sigue y esto no se va a acabar si nosotros señor gobierno, periodista ese gobierno, ¿a ¿Usted cree que es parte también del correímo igual que Lenny Moreno? Sí señor, porque está permitiendo que a los correístas sigan funcionarios públicos como los ministerios están muchos correístas ocupando los cargos dignos cuando no debe ser así si nosotros queremos salvar a la patria si nosotros queremos solucionar estos graves problemas económicos del país, hay que cambiar de política para poder sobrevivir y seguir nosotros hacia adelante. En el país nuestro, el Ecuador, es el único país del mundo, es el único país del mundo, no iguala ni los países de Latinoamérica, del cono sur, ni en Europa, ni en ningún país porque nosotros ¿Es que somos los mejores es que en producción. A nivel nacional o solo lo que es la provincia de A nivel nacional, señor. ¿Vale a a nivel la nacional. Estamos de, la, de, de medio los medio compañeros medio. de Machala, Puerto Inca, La Concordia, El Triunfo. Estamos con los compañeros de Balsar, Palestina, Santa Lucía, La Concordia, la Vía Quirinde. No buena fe. Que... De ninguna autoridad. Nos han dicho a nosotros los compañeros que eso pretende que ya no queremos estar dialogando con la ministra que nada sacamos. Queremos el diálogo directamente con el señor presidente. Ustedes tendrían que hacer un viaje directamente a Quito. A la exactamente, exactamente. Si sí, el gobierno eh, eh, eh, dice, venga 45, por favor. Sí, muchas gracias por darnos esta apertura, señor periodista. Bueno, amigos seguidores, continuamos se en, en este el, el ingreso del Cantón Valencia Cantón, donde Valencia. se han reforzado el cierre de vía de esta vía, la vía Valencia. La Policía Nacional ha querido dialogar y llegar a un acuerdo para que se vuelva a aperturar la vía y puedan ingresar vehículos pesados, en este caso los camiones, los buses interparroquiales, interprovinciales también. Bueno, no, no hubo diálogo y... Y bueno, no... no, no, gracias. Vamos a habilitar casos pequeños y lo que son buses. ¿Sí? ¿Sí? Si sí, puede ser, los camiones les vamos a seguir poniendo al costado. Sí, porque... Para yo poder organizar. Sí. Se, se va a abrir la carretera para los cargos pequeños. Vamos, ¿Sí, vamos, ¿sí, vamos, vamos, vamos, sí, vamos. No, vamos. ¿Si en momento se va a permitir el paso los Bueno, amigos, continúa como antes. Se va a permitir el paso de los vehículos pequeños. En este caso, los autos. Se va a permitir el paso. Ya llegó más, más uniformados policiales, vemos que han llegado acá, han pedido refuerzos, vemos especialmente personal del humo, unidad de, del mantenimiento del orden, ha llegado... Eh... Bueno, han llegado más personal del humo, vemos por aquí amigos, eh, se han hecho presentes, la policía ha pedido refuerzos. Pero bueno, vemos que por el momento todo se mantiene de manera pacífica, no hay ningún tipo de desmanes, no hay de violencia, solo hay protestas nada más, dando sus quejas, sus opiniones referente a las últimas decisiones que ha tomado el gobierno nacional de, Lenin, de, perdón, de Guillermo Lazo. Y esta es la situación, ¿no? El paro bananero continúa aquí en... La vía Valencia, el ingreso del cantón Valencia, continúa el paro bananero. Es el único, la única vía, según la Comisión de Tránsito del Ecuador, que se encuentra cerrada. Eh, solo está abierta un, un carril, solo está abierto un carril donde están dejando ingresar a los vehículos livianos, a los taxistas, a, a las motocicletas. Solo a esos vehículos eh, están dejando ingresar. Los que tienen eh, pensado viajar. ...para esta vía, la vía Valencia... ...hacia la Tacunga, hacia la Maná... tener eh, de muy en cuenta... ...que no va a poder viajar... ...y tienen que esperar que las situaciones... Eh, ...que se mitigue todo esto... ...esta situación y porque... ...bueno, no piden la presencia de alguna autoridad... ...puede ser la gobernadora... ...la jefa política... ...que se haga presente para llegar a un diálogo... ...quieren un puente, una conexión... ...para llegar... ...a dialogar, a conversar con el presidente de la República directamente... ...ya no con la ministra de Agricultura, sino con el presidente de la República... ...para que se respete el precio oficial del banano... ...que sería de 6 dólares con 25 centavos. Es, este es el panorama, amigos seguidores. Ya vemos que están pasando de lado y lado. La policía está buscando la mejor manera para que exista ese, ese acuerdo. Y bueno, no... El paro de los bananeros va a continuar en esta vía Valencia. Han indicado que van a continuar de manera ininterrumpida en este, en este sector. Así es amigos seguidores del día. Es el panorama, vemos que todavía pues han colocado banano en el asfalto como símbolo de protesta. Esta es la información, vamos a seguir eh, informándoles a ustedes de manera oportuna lo que ocurre en esta vía. Por el momento reiterándoles, no solo un carril está habilitado y se está dejando ingresar a los vehículos pequeños, ningún vehículo pesado, ningún camión, ningún eh, tráiler ningún bus interprovincial, interparroquial, no se está dejando ingresar, solo a los vehículos livianos y en situaciones de emergencia, por ejemplo una ambulancia que también se está dejando ingresar. Es la información amigos, seguidores de Al Día, estamos en el paro bananero y estaremos comunicándoles más detalles más adelante. Muchas gracias you <music>